Santos Laguna presentó este martes el escudo que utilizará a partir del torneo guardián en 2020, el cual presenta leves modificaciones, esencialmente la tonalidad de su color verde. En su comunicado, el club lagunero expuso que a lo largo de su historia, Club Santos Laguna ha vivido momentos inolvidables que han forjado lo que hoy es como institución, consciente de la responsabilidad de ser guerreros dentro y fuera de la cancha y sobre todo de ganar sirviendo en cada oportunidad de defender los colores verde y blanco. Lo anterior se ve reflejado en la evolución que ha tenido nuestro escudo en poco más de 35 años de vida, el cual se ha modificado de acuerdo a las diferentes etapas que hemos compartido con todos los artistas, con el principal objetivo de representar fielmente esa pasión que envuelve a los guerreros. Resalta, añade que al día de hoy continúa esta evolución por medio del perfeccionamiento del mismo, basado en la optimización de los trazos y los elementos que lo componen, así como en el cambio en la tonalidad verde, lo cual se afirma le permitirá tener mayor armonía y lo beneficiará gráficamente. Además, desaparecen las iniciales MR, marca registrada, que sitúa al lado derecho del escudo anterior. Las principales modificaciones fueron cambio en el color verde, trazos uniformes y geométricos de pentágonos y corona, cambio de tipografía en club y laguna, eliminación de MR de marca registrada. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta el nuevo escudo del Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.